Hola amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les traigo este video de cómo realizar con Adobe After Effects una composición utilizando pocos elementos visuales, efectos que ya vienen por defecto en el programa de manera fácil y rápida como la que ven en pantalla. Lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo, mover al menú de archivo, le voy a decir nuevo, nuevo proyecto. Y lo primero que haré es importar el audio que utilizo como base de, de, de esta composición. Le digo menú de archivo, importar, importar archivo o control y manzanita Y Recuerden que esto sirve tanto para Mac como para PC y voy a traer este audio. el cual dura el tiempo que debe durar eh, eh, la cortinilla que, que vamos a hacer, la composición que vamos a hacer. Ahora voy a crear una composición que dure el mismo tiempo que dura ese audio como lo hago. Voy a crear una composición basándome en el audio, simplemente tomo el audio y lo arrastro acá a las capas de la composición y automáticamente After Effects me ha generado una composición que dura el mismo tiempo que dura el audio, es decir, 10 segundos con 22. Para mirar el tamaño de la composición o la calidad, simplemente le digo composición, ajustes de la composición y verifico que esté en formato Full HD, es decir, 1920 por 1080 píxeles cuadrados a una velocidad de 25 píxeles. De 25 fotogramas por segundo y la resolución completa, ahí está. Y le voy a decir aceptar. Luego de que ya tenemos la composición, voy a crear un sólido, dando clic derecho acá y le digo nuevo sólido. Lo dejo como está, del mismo tamaño de la composición y le voy a decir aceptar. Este sólido lo vamos a utilizar para colocar unos efectos que van a ser los efectos de fondo. Con el seleccionado le voy a decir efecto, generar y lo voy a decir degradado de cuatro colores. Y luego le voy a aplicar otro efecto que también está en generar, que se llama destello de lente. Ahí está. El cual puedo mover su centro de destello sin ningún problema. Ahora voy a traer una secuencia en formato png una secuencia animada con el fondo transparente o el fondo alfa en la descripción les dejo el vínculo donde trato este tema en otro video tutorial voy a seleccionar el primero hay que tener en cuenta que está activada la, la opción secuencia png y le voy a decir abrir lo voy a tomar y lo voy a colocar acá dentro de las capas de la composición y le voy a aumentar un poco el tamaño ahí está y más o menos lo voy a colocar ahí esta animación tiene un problema y es que no dura el mismo tiempo que dura dura el audio o el tiempo de, de, del proyecto que estamos haciendo para aumentarle el tiempo a una animación o un video a lo que ustedes quieran aumentar, o reducirle el tiempo, le doy clic derecho, le voy a decir tiempo y le voy a decir ampliación de tiempo. Pero antes, miramos cuánto dura el tiempo de nuestra composición, 10 con 22, 10 segundos con 22 frames, entonces le voy a decir clic derecho y le voy a decir tiempo, ampliación de tiempo. Y le voy a decir acá que nos dure 11 segundos un poquito más y le voy a aceptar entonces ahí ya me dura lo que dura lo que dura el tiempo de, de nuestra composición ahora voy a empezar a aplicarle unos efectos le voy a aplicar otro efecto desde el menú efecto generar y en general le voy a decir que me coloque este efecto que se llama Like Burst todas las versiones de After lo trae ahí está, simplemente le voy a aumentar el tamaño al, al rayo un poquito así y ahí está recuerden que desde acá podemos aumentar o reducir nuestra calidad de previsualización y esto también dependiendo de lo que tengamos acá va a afectar la exportación por ahora lo voy a dejar en en cuarto para que no se demore tanto pre-renderizando pre para pre-renderizar o visualizar dentro de la composición con audio presionamos la tecla 0 la tecla 0 del teclado alfanumérico o me puedo ir también o también me puedo ir a composición y le puedo decir previsualización de ram primero él procesa y luego me muestra o lo pueden hacer también con con la tecla cero bueno ahí está ahora voy a importar otra secuencia animada en formato png recuerden que cuando hacen un proyecto de esto todos los elementos que utilicen deben estar dentro de la misma carpeta dado el caso que necesiten mover la, la carpeta pues no van a tener problema de que les falte ningún archivo cuando lo abran en, en otro computador tienen que ser muy organizados selecciono el primero secuencia png y le digo abrir aquí traje este logo de esta reconocida cadena de noticias y después de haber arrastrado el, eh, este logo a la, a la capa de la composición le voy a decir desde el menú capa le voy a decir transformar y le voy a decir ajustar a composición esto qué hace lo que hace es convertir el tamaño original de, de, de esta animación que he traído en el tamaño de la composición Está. Puedo volver a previsualizar Y ahí está, recuerden que para previsualizar, previsualizar rápido la bajan En este caso la tengo en cuarto y ahí estoy a este logo de esta famosa cadena noticiosa le voy a aplicar un par de efectos que también vienen dentro de After, entonces voy a ir al menú de efecto, generar, le voy a aplicar este que se llama Light like Sweep, que lo que hace es crear un resplandor ahí moviéndole el centro, recuerden que para ver los efectos lo hago desde la paleta de control de efectos y debo tener seleccionada la capa. Ahí está. Le puedo aumentar el, el ancho. La intensidad. La intensidad del borde. Y el color de la luz. Bueno, ya es cuestión de que, de que lo pruebe y también lo voy a aplicar teniendo seleccionada la capa voy a ponerle otro efecto que está en el menú generar y le voy a colocar este efecto que se llama light rays rayos de luz y más o menos lo puedo colocar como por acá igual también se le puede aumentar el, la intensidad y también se le puedo aumentar un poco el radio ahí está observen que con pocos efectos ya ya estoy obteniendo algo, algo interesante pero tenemos un problema, que problema tenemos que el logo de la famosa cadena noticiosa no dura lo que dura en su totalidad el tiempo de la composición para ello voy a coger la capa y le voy a decir control c o manzanita c y control v es decir copiar y pegar y lo que voy a hacer es que coincida con el final del otro ahí está y lo que voy a hacer con esta capa que copié y pegué lo que voy a hacer es darle clic derecho y le voy a decir tiempo y voy a decirle congelar fotograma y vamos a congelar el último fotograma simplemente muevo este control de tiempo y remapeo el tiempo hasta el último fotograma para que se quede estático en el último y ahí está si previsualizo ahora vamos a animar un poco los efectos voy a animar el, el destello de lente del lente del sólido para ello selecciono el sólido y me voy a los controles de efectos y voy a animar el destello, voy a, voy a irme al inicio, es decir al, al tiempo cero con el indicador enciendo, enciendo el reloj para que me cree un fotograma y Vamos a hacer una animación sencilla, simplemente moviendo un, poco, moviendo un poco el destello, el centro del destello. Y ahí está. Y ahora vamos a animar un poco los efectos del logo en el tiempo congelado. Congelamos el fotograma, perdón. Entonces lo selecciono y acá están los efectos. En este caso voy a animar el, el light sweep que es como el resplandor. Lo que hago es encender el, el reloj de, del centro. Ahí me genero ya un fotograma. Me corro y lo que hago es moverlo. Ahí ya me generó animación del efecto y luego lo voy a pasar al otro lado. Recuerden que hay que tener activada la, la capa y desde controles de efecto lo pueden hacer sin, sin ningún problema. Y ahí está. Para ver la animación de los efectos simplemente se meten dentro de las capas efectos y acá está y acá aparecen los fotogramas sin ningún problema ahora simplemente hay que... ahora simplemente hay que exportar pero antes voy a cambiarle el nombre a la composición la selecciono desde el panel de proyectos, doy enter y le voy a poner el nombre de cortinilla 2 luego de haberle cambiado el nombre a la composición me voy a, con ella seleccionada me voy a ir al menú composición y desde el menú composición le voy a decir añadir a la cola de procesamiento luego de eso acá voy a elegir que me que me exporten la Resolución completa, se me había olvidado de eso, ya voy a eliminar acá para volverlo a enviar. Antes de enviar verifiquen que esté en completa y ahora si le digo composición, añadir a la cola de procesamiento. Muy bien y dando clic acá selecciono la carpeta donde yo quiero que se guarde le digo guardar. Casi sin pérdida configuro el tipo de archivo en, lo, en el cual lo quiero lo quiero exportar. En este caso, me deja en QuickTime. Lo voy a enviar en QuickTime en opciones de formato. Lo voy a rebajar al, a, a este codec de video que es el mismo del MP4 para que no me pese tanto. Le voy a decir aceptar. Ah, bueno, y en audio lo voy a decir acá. Que me lo envíe en el formato AAC. Y le digo aceptar. Verifican que todo está acá. El audio en 48000 en estéreo. Ahí está. Y le voy a decir aceptar. Y simplemente le damos procesar. y no olviden guardar el archivo del proyecto pulsando control s o manzanita s o yéndonos al menú archivo guardar y luego de que el render finalice verificamos que nos haya quedado guardada en la carpeta ahí está cortinilla 2 y ahí está el resultado bueno amigas y amigos del rincongrafico.com espero que este video tutorial sea de su ayuda y por favor